Y en Grande Premio en Español seguimos con las retrospectivas de la temporada 2022 de la Fórmula 1. Y ahora el turno es para el equipo Alfa Romeo. Bienvenidos. Para hablar en líneas generales de lo que fue la temporada 2022 de Alfa Romeo. El concepto que más se ajustaría es que fue de mayor a menor. Porque la realidad es que el equipo ítalo-suizo había llegado con pocas expectativas al inicio de este 2022 después de haber terminado en el noveno puesto en el Mundial de Constructores de 2021 tras unas temporadas de involución con respecto a la buena tarea que habían desarrollado sobre todo la temporada 2019 donde habían terminado en la última carrera en el quinto y sexto puesto con sus dos pilotos, con Kimi Räikkönen y con Antonio Giovinazzi, que dejaron justamente eh, la escudería al final de la pasada temporada. Y con una nueva alineación, con Malter y Bottas, el experimentado finlandés eh, proveniente de Mercedes, y con el debutante chino Wang eh, Jussou, eh, las expectativas estaban renovadas, sin embargo no se esperaba que hubiera un salto de calidad demasiado importante con respecto al 2021. Y en el GP de Bahrein causó mucha sorpresa. Porque Botas logró terminar en el sexto puesto. En una remontada muy notoria con respecto al año pasado. Que causó mucha sorpresa. Tanto de Alfa Romeo como también con lo que pasó con el equipo Haas. Que había tenido un muy buen debut también. Con el danés Kevin Magnussen. Y este inicio bastante alentador. Continuó en las siguientes fechas. Sacando eh, la segunda et etapa en el GP de Arabia Saudita. En el que Bottas eh, tuvo que abandonar por inconvenientes eh, técnicos. En las siguientes siete carreras. Eh, Battery Bottas se ubicó en seis eh, top 10. Eh, siempre puntuando y eh, muchas veces coqueteando con el top 5 contra su ex equipo, contra eh, los Mercedes, eh, de Lewis Hamilton y de Walter y Bottas y en el mundial de constructores eh, tratando de seguir de cerca al PIN y a McLaren que habían arrancado también eh, con buenos resultados sin embargo eh, Botas luchaba prácticamente en soledad porque sacando un punto que había logrado Juan Jussou en eh, su carrera de debut había pasado ocho carreras seguidas sin poder puntuar el piloto asiático después llegó el GP de Canadá una carrera en donde tanto Botas como Sou lograron puntuar sin embargo esta fue la última vez en el campeonato en que ambos pilotos pudieron sumar en la misma carrera y a partir de la carrera siguiente en el GP de Gran Bretaña comenzaron los infortunios para esta acudería Italo Suiza primero con un accidente muy aparatoso por parte del chino en la alargada eh, con su Alfa Romeo C42 que volcó, eh, que tuvo su barra antivuelco que se rompió también y en el que el halo fue el que le salvó prácticamente la vida al piloto chino de tener un accidente eh, mucho más grave con eh, tristes consecuencias eh, finalmente so, se pudo salvar su vida eh, gracias al bendito Halo y pudo continuar con, con su actividad normalmente al resto de la temporada. Sin embargo, eh, lo que fue el nivel competitivo del Alfa Romeo a partir de SGP de Gran Bretaña... Comenzó a decaer, el auto paró de, de evolucionarse y solamente eh, el equipo logró puntuar con un décimo puesto en el GP de Italia por medio intermedio de Sou. Y después eh, un noveno y un décimo puesto por parte de Botas tanto en el eh, Gran Premio de México y en el Gran Premio de Brasil. Y el equipo finalmente no pudo eh, alcanzar eh, una buena posición con respecto a lo que se esperaba el primer tencio de la temporada pero sí, de todas maneras logró el sexto puesto en el mundial de constructores lo que es un buen avance eh, en relación a lo que habían hecho en 2021 hay párrafo aparte eh, este será la última temporada de 2023 eh, que continuará esta alianza entre Sauber eh, y Alfa Romeo porque ya después eh, comenzará a organizarse eh, la llegada de Audi que eh, competirá a partir de la temporada 2026 y también puede haber novedades eh, en este invierno europeo porque el jefe de equipo Frederick Basser es uno de los que suena como reemplazante a ocupar el jefe de equipo en Ferrari tras la partida de Matías Binotto Vamos a ver qué va a ocurrir en estas próximas semanas en relación a la continuidad de Basser y también qué va a pasar con el Romeo en la temporada 2023 de la Fórmula 1.